Muy buenas noches a todos ustedes, un placer de estar con ustedes en esta noche y por supuesto para mí un gusto poder compartir con ustedes una capacitación referente a cómo construir equipos sólidos en nuestro trabajo de inversiones o en nuestro trabajo de referencia a otras personas para construir equipos que realmente sean suficientemente eh, permanentes, sustentables en el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa. Formar parte de un equipo siempre ha sido algo muy difícil para el ser humano. ¿Por qué razón? Porque normalmente el liderazgo muchas veces es conducido hacia lo protagónico y no necesariamente hacia lo cooperativo. Por esa razón, muchas de las empresas que nosotros hemos iniciado o comenzamos, generalmente terminan por destruirse o caer porque no tenemos eh, la capacidad suficiente de poder sostenerse en el tiempo. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es a trabajar en equipo, pero no solamente a trabajar en equipo, sino a trabajar con equipos sólidos, cosa que normalmente no se hace en un trabajo empresarial o muchas veces en un trabajo organizado administrativamente. Cada uno trata de hacer su trabajo de manera individualizada, pero se olvida que toda institución o empresa tiene que estar constituida dentro de un concepto de equipo. ¿Y cómo construir equipos sólidos? Yo quiero compartir con ustedes esta presentación porque me parece sumamente importante. Mi nombre es Boris Darmont, eh, trabajo como ejecutivo en Novatech eh, y por supuesto hago inversiones en esta compañía. En primer lugar, debes eh, diseñar tu liderazgo y comulgar con él. ¿Qué significa diseñar tu liderazgo y comulgar con él? Tú tienes que reconocerte como líder de tu liderazgo, de tu estilo de liderazgo. Debes preguntarte si yo formo parte de un equipo, ¿cómo yo soy el líder de ese equipo? ¿De qué manera yo formo parte de ese grupo o equipo del cual yo digo ser parte? ¿Soy un integrante? ¿Ocupo una posición de influencia? ¿Tengo el conocimiento necesario para poder diseñar ese liderazgo y poder ser parte de él? Ser parte de un liderazgo es ser parte yo mismo de lo que yo creo que soy. Tengo que preguntarme si soy realmente un líder. Si yo no soy un líder, entonces no tengo liderazgo. Por tanto, no puedo comulgar con él, porque el liderazgo debe formar mm. parte de mí o debe formar parte de mi equipo conmigo, porque no puedo ser líder de un equipo si yo no soy y ni tengo liderazgo. Debo preguntarme quién soy. Es importante que yo sepa si soy un líder mm. o si soy una persona, componente de un equipo, simplemente como un suplemento, complemento o algún, eh, estoy parte, soy parte de un sistema de influencia en el cual yo realmente formo parte del liderazgo que digo que yo voy a desarrollar. Otra pregunta importante es con quiénes cuento. ¿Quiénes son los que forman parte de mi equipo? Si yo soy el líder y ya tengo claro que yo tengo un liderazgo sobre mi equipo, la pregunta es, ¿Quiénes son parte de mi equipo? ¿Son personas capaces de hacer lo que yo pido? ¿Son capaces de entender lo que yo digo? ¿Son personas listas a poder formar parte de las ideas que yo tengo? Es importante preguntarte con quiénes cuentas, porque tú puedes decirle tus ideas y no necesariamente ellos entenderlas, ni saber cómo llevarlas a cabo. Entonces es muy importante que tú sepas quiénes son las personas con quienes cuentas en tu equipo. Ahora la pregunta es, si yo sé quiénes son en el sentido de este sí cuento, este también, el otro que está allí, el de cabello rizado, el morenito, el alto, el gordito, cualquiera que tú elijas como parte de tu equipo, la pregunta es, ¿tú sabes quiénes son ellos como personas? Tú conoces así como te conoces a ti mismo los conoces a ellos como persona sabes realmente quiénes son individualmente es muy importante que tú te hagas esas preguntas que tú diseñes un un liderazgo con el cual tú comulgas con el cual tú te identificas con la manera como tú quieres trabajar en mi experiencia personal como líder, más o menos 40 años de mi trabajo, he encontrado que muchas personas no entienden mi liderazgo. O algunos malentienden mi liderazgo. Yo siempre he creído que un líder siempre debe ser cooperativo y no debe ser caudillo de sus ideas, sino más bien trabajar en favor de los demás. Lastimosamente, los demás no lo entienden porque creen que un líder de influencia lo que quiere es quitarle los miembros de su equipo, y eso demuestra que un líder no es líder de su equipo, porque el temor que manifiesta demuestra claramente justamente su falta de liderazgo. Hay personas que dicen, no, tú no te lleves a mis liderados, no, tú no les enseñes a mis liderados, no, tú no eres quien debes influenciar en mis liderados. ¿Por qué razón? Porque tienen temor, se sienten inseguros, se sienten vulnerables de su liderazgo. ¿Por qué? Porque no saben cómo ser líderes, no saben si son líderes, no saben con quiénes cuentan, si son leales a él y, por supuesto, no saben quiénes son. Para poder construir equipos de liderazgo sustentables o sólidos, tú tienes que diseñar tu propio liderazgo y debes saber cuál es el ese liderazgo que tú quieres mm. impulsar. En primer lugar, tienes que comenzar con una idea, pero esa idea no debe ser tuya, debe ser una idea que también los otros comulguen, es decir, debes tener una idea en común. Por ejemplo, si tú trabajas con Novatec y tú quieres desarrollar un equipo, tú podrás apoyar a aquellas personas que tienen esa idea, la idea de equipo. Si puedes transformar a los otros también en parte de tu idea o de esa idea que tú comulgas contigo mismo, que la compartes con los demás, haz que esa idea sea la influencia que esa persona adopte de tal modo que la idea tuya también sea la de la otra persona. Alguna vez, cuando mm, yo he mm. invitado a una persona a formar parte de mi equipo, me han preguntado, ¿qué es lo que quieres tú hacer? ¿Por qué me quieres tú en tu equipo? Y seguramente yo tuve que influenciar o transmitir la idea que yo tenía. Si la persona la captó y confió en esa idea, formó parte de mi equipo. Y si no, simplemente experimentó un momento y después dijo, mm, mejor me, me aparto de aquí porque esta idea en común no es la que yo comulgo. Muchas veces puede pasar eso, que tu idea no necesariamente sea la idea que los demás comulguen, pero quién sabe, tú puedes trabajar con él, o tú puedes trabajar con ellos, dependiendo cómo tu idea forma parte de esa forma de pensar de tu equipo. No todos los equipos trabajan homogéneamente, o no todos los equipos trabajan de manera coordinada, pero sí trabajan en una misma dirección, enfocados, ¿Qué es lo que todo líder debe buscar? ¿Enfocados en qué? En la idea que tú creaste y que es la idea común que los demás han adoptado como parte de su formación como parte de tu equipo. Si tú quieres formar un equipo y tienes una idea bien cimentada en, lo, en aquellos que tú diriges, tu equipo será un equipo sólido porque mantienen una filosofía, mantienen una idea. Cosa importante es, proponte influenciar en esa idea común a tu equipo. Es decir, transforma a tu equipo a aquella idea que tú les has planteado. Yo no sé si tú quieres crecer dentro de la compañía, de la empresa o de la de compañía de inversiones en la que tú estás. Yo no sé si solamente quieres formar parte y ganar unos centavitos porque has puesto parte de tu dinero o parte de tu tiempo o parte de tu talento o tu profesión. Lo que tú tienes que pensar es que si tú quieres ser un líder de un equipo sólido, tienes que influenciar con tu idea en común a cada uno de tu equipo. Es decir, tienes que transformar a cada uno de ellos a la idea que tú tenías al formar tu equipo. Si no logras hacer eso, simplemente tendrás un grupo de personas regados en diferentes en diferentes circunstancias o en diferentes momentos de los cuales recibirás un poco de los beneficios de saber que eres líder, pero no un líder de equipo, sino un líder de grupo, donde cada uno hace lo que quiere, piensa lo que quiere y finalmente actúa como quiere, pero no hay una idea en común. Cuando yo ingresé a Novatec, me propuse pensar de una manera diferente de la que pensaba antes. Voy a compartir ...la idea en común con aquellos que tengan la capacidad de poder entender la idea en común. Si no la pueden entender, las dejaré por un tiempo. Y dejaré que ellos mismos tomen la decisión a su tiempo, a su manera, si quieren formar parte de mi equipo. Quise forzar un poco al comienzo, pero después pues dije, lo que se fuerza normalmente se rompe. Así que mejor hay que trabajar a tiempo y en el tiempo de tus liderados para formar equipos que sean sostenibles en el tiempo de la existencia de tu negocio. En el siguiente punto, quiero compartirte que tú tienes que ser parte del de equipo si quieres tú crecer o acrecentar tu equipo. Quiere decir que tú tienes que trabajar con ellos, tienes que cooperar con ellos. Un líder de equipo para lograr alcanzar que su equipo sea sostenible tiene que formar parte de él, es decir, tiene que ser uno más de ellos. En el ejemplo bíblico podemos encontrar a un personaje llamado Jesucristo, nacido en Nazaret con un mal prestigio, porque lo consideraban hijo de fornicación. Cuando él comenzó a caminar con gente inepta, que la gente rechazaba, como los pescadores, como los publicanos, compartió con ellos una idea de que él era el Cristo y que había venido a resolver los problemas de la comunidad pero él no solamente lo compartió sino que él también formó parte de una de las cosas más difíciles de un líder es creer que siendo parte del populorum, del común denominador de su equipo pierde liderazgo o pierde autoridad lastimosamente muchos líderes Quieren ser líderes poniéndose encima de los demás y no necesariamente siendo parte de los demás. Si ustedes analizan la analogía que acabo de hacer acerca del famoso Jesucristo, aquella noche cuando su discípulo lo entregó, los, los soldados le preguntaron al discípulo, ¿y cómo sabremos quién es? Entonces Judas dijo, al que yo dé el beso, ese es, a él prendedlo. ¿Qué había pasado con este líder? que hoy tiene al 50% de la población mundial bajo sus ideas, bajo sus principios, cristianos. Este líder había sido parte de su equipo, se vestía como ellos, se parecía a ellos. Si tú quieres formar parte de un equipo sólido, tú tienes que ser parte de tu equipo, es decir, tienes que cooperar con ellos, tienes que desarrollar una sinergia de tal modo que ellos no noten que tú estás sobre ellos ni debajo de ellos, sino al costado de ellos. Es decir, ser parte de ellos te permitirá tener un equipo sólido. No olvides que tú estás allí para poder influenciar. Y uno de los principios más importantes del trabajo de un líder para tener equipos sólidos es honrar tu legado. Y trascender en las personas. ¿Qué significa honrar tu legado? Quiere decir que la experiencia que tienes como líder no te puedes quedar con esa experiencia solamente para ti. Lo que tienes que lograr es que tu equipo reciba de ti las herramientas suficientes como para poder hacer que ellos también sean líderes de nuevos equipos y se multiplique tu influencia, tu legado llegue a generaciones del futuro sin ningún límite. Una de las cosas que normalmente procura un verdadero líder es que sus ideas trasciendan en la mente de sus liderados de tal modo que ellos puedan transferir esa misma enseñanza, esa misma idea a todos aquellos que finalmente rodeen su vida, su equipo en el futuro. Ningún líder que quiera tener un, líder, un liderazgo sostenible se preocupa con guardar en secreto aquellas cosas que él sabe hacer bien. Un verdadero líder que construye un equipo sólido le transmite todas las herramientas a su equipo para que ellos también hagan lo mismo que lo que hace él. Si logra eso, seguramente su equipo será un equipo sostenible en el tiempo. Otra de las razones muy importantes que mantiene un equipo sólido es que tienes que ap aprender a motivar con la razón y no solo con la pasión. Por muchos años, la pasión, la emoción, ha sido parte de la motivación. Ha sido parte de la motivación los objetos, los premios, los montos de dinero como parte de una motivación extrínseca y muchas veces no se ha trabajado la intrínseca, es decir, aquello que le da sostenibilidad a tus ideas, que es el razonamiento. Si yo quiero ser parte de un equipo y en ese equipo solamente encuentro emoción, baile y gritos y nada más que eso y no encuentro sostenible razonamiento, es posible que por un tiempo forme parte del equipo y dentro de poco la llama se me apague y finalmente termine abandonando el equipo. Pero si tú trabajas la razón, aquel, aquel premio que muchos no valoran, que es el conocimiento, avivas la llama dentro de la idea que tú compartiste con tu equipo. Es decir, haces que la persona piense, razone y se comprometa con aquello que tú le has compartido. Seguramente muchos de nosotros que estamos aquí han escuchado algunos, algunas posiciones mías. Posiblemente usted no las comparte, posiblemente otras sí. Por eso forma parte de un equipo. Las que comparte, usted seguramente las tomó como una idea en común que seguramente le valió la pena y por eso siguió el camino que nosotros le hemos propuesto. Pero nosotros no solamente queremos proponer la idea para que usted simplemente nos siga, sino que queremos que esa idea se convierta en una idea sostenible en el tiempo. Y para poder lograr eso, se necesita no solamente trabajar la pasión, sino también la razón. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué aquí sí, por qué aquí no? El razonamiento lógico, el análisis bien planteado, le permitirá a las personas desarrollar un concepto más claro de por qué hacen lo que hacen y por qué forman parte de un equipo que vuelve el equipo mismo como un equipo sólido. La razón ha sido más eh, el motivo por el cual un equipo se ha convertido en un equipo sólido más que simplemente la pasión. La pasión ayuda a desarrollar un poco como la gasolina que se embulle dentro de un, de, un, de un motor para poder darle fuerza. Pero la que le da la sostenibilidad es el motor mismo, la razón de su existencia. Si tú quieres tener un equipo sólido en Novatech, en cualquier equipo que tú formes parte, tienes que aprender a explicar bien cuál es tu idea, por qué es sostenible, por qué crees en ella y esto mantendrá la llama de la pasión siempre encendida y tu equipo será un equipo que trasciende en el tiempo. Avanza, impulsa y arrastra con decisiones sostenibles. Si tú crees en tu idea y tú formas parte de un equipo y tú eres el líder, no te quedes donde aparecen los conflictos. Avanza, Impulsa más allá de aquello que hasta ahora sabes y busca en medio de la beta si puedes encontrar otros caminos para poder trascender. Y quién sabe, ese nuevo descubrimiento del movimiento que tú hagas dentro de tu equipo hacia los objetivos que procuras, te permitan arrastrar a otros a tomar una decisión que finalmente también te ayudará a acrecentar tu equipo. Es muy importante que tú como líder sepas que si tú no avanzas, que si tú no impulsas, Muchos en el camino seguramente van a perder esa llama de la pasión y también de la razón por la cual un día eligieron seguirte. Es importante que no te detengas, que impulses y si puedes, que arrastres con decisión a tu equipo a lograr nuevas metas. Muévete siempre, no te quedes donde estás. Una cosa muy importante en la relación de equipo es que las cosas las hagas con alegría. No hay cosa más bonita en el trabajo de un equipo, sino el hacerlo con gusto, con la alegría que normalmente acompaña a un verdadero líder. Si tú eres un verdadero líder y quieres avanzar con tu equipo, mantén también la alegría y diviértete para que las ideas no solamente sean el compromiso, sino también el fluir de las cosas que sucedan dentro de tu equipo. No todo es seriedad. No todo es dureza. Hay muchas cosas que necesitan también un poco de fluidez. Y es bueno saber que siendo fluido en tu equipo, siendo alegre en tu equipo, manteniendo lejos los conflictos, dejando de lado esas minuciosidades que muchas veces no te llevan a nada, discusiones que muchas veces no tienen sentido, que son simplemente pareceres de una persona con otra, o de una orientación a otra, no te detengas en ellas. Llénate de alegría, juega con tu equipo el juego de la pasión que tiene todo equipo cuando quiere lograr que sus ideas se conviertan en ideas concretas, en ideas realizables. Por eso, para formar un equipo sólido, tú necesitas que estas ideas las puedas llevar a cabo con alegría y con fluidez. Finalmente, transformas transforma tu influencia en apoyo de equipo qué quiere decir esto promueve no solamente el que tú apoyes a tu equipo sino que tu equipo también te apoye a ti es decir tú no eres el que sabe todo tú no eres el que todo puede promover tú no eres el que todas las ideas las tienes claras también hay otros que te pueden dar buenas ideas o buenos consejos hay un dicho muy común que dice, un buen consejo hasta de un conejo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes aprender de otros. Que las pequeñas experiencias que ellos van teniendo dentro de tu equipo te iluminen para poder promover un sistema de apoyo y cooperación mutua dentro de tu equipo. Si tú logras eso, es posible que tu equipo, que tu equipo cuando tú no estés, nunca muera se mantenga sólido, esté siempre sostenible. Y eso es lo que queremos lograr los que formamos parte del equipo de Novatech Emprendedores. ¿Por qué? Porque sabemos que si juntos trabajamos apoyándonos los unos con los otros, podemos lograr mayores cosas. El día de ayer recibí una llamada de mi patrocinador aproximadamente a las 4 de la tarde. Y una llamada tripartita con una persona que vive en New York. Y esta persona formó parte de la conversación. Nos quedamos conversando con ella más o menos una media hora más tarde y nos dimos cuenta que podemos formar un buen equipo. Y creo que ahí está, el, ahí está el secreto. Para poder crecer, podemos formar buenos equipos y esos buenos equipos serán sólidos si juntos transformamos la influencia en nuestro equipo como un apoyo mutuo, como una cooperación de ida y de vuelta. Y creo que muy pronto veremos los resultados. Finalmente, una planta no crece si no tiene sus raíces en la tierra. Es decir, alimenta tu equipo. No te quedes con las ideas tuyas. Dale a tu equipo el alimento que alimentó tu idea original cuando tú comenzaste a formar parte de este equipo. Si tú logras hacer que esto se convierta en una gran oportunidad para que tu equipo se alimente con tus ideas, si tú eres parte de Novatech, tu equipo crecerá de manera sostenida. Tu equipo crecerá hasta tener los frutos que tú quieres. Muchas personas, lastimosamente, no entendieron que Novatech es una oportunidad de equipo y no una oportunidad de personas que invierten y se quedan en la nada. Nuestro patrocinador, cuando nos invitó a formar parte de su equipo, él nos apoyó y nosotros estamos apoyando al equipo que también él formó con nosotros. Nuestro objetivo en esta charla, en esta conferencia, no es que tú seas parte de mi equipo, sino que formes tú mismo tu equipo, de tal modo que hagas de tu equipo un equipo sostenible, en crecimiento. Que logre los objetivos de tu idea primigenia de ser un líder que se conoce a sí mismo, que conoce a las personas que forman su equipo, que los apoya de manera entregada y denolada con el fin de que ellos también logren lo que tú quieres lograr con cada uno de ellos. Yo tengo el privilegio de tener en mi equipo varias personas que han logrado ya niveles de liderazgo gracias al apoyo que hemos logrado juntos a la cooperación que hemos hecho juntos. Con cada uno de ellos, con los que han logrado, nos hemos sentado, hemos conversado, le hemos puesto las condiciones necesarias para poder lograr lo que ya lograron. Y ellos con satisfacción hoy pueden decir, gracias, porque la idea que me diste valió la pena. El objetivo de esta conferencia no era otra más que simplemente explicarte algunos componentes importantes para desarrollar y construir equipos sólidos. Si tú eres parte de nuestro equipo, te damos la bienvenida. Si no eres parte de nuestro equipo, haz que tu equipo sea un equipo sostenible en donde tú estés. Porque si lo logras, muchos no solamente van a recibir tus ideas y van a apreciar tus ideas, sino que un día podrás dejar las llaves del legado de tu liderazgo para que ellos un día digan Gracias a este líder, yo logré lo que podía lograr, porque él no solamente me compartió sus ideas, sino que él fue parte de mi equipo. Él me enseñó a caminar, él me tomó la mano, me hizo lograr lo que la idea lo había movido a él originalmente. Luego se convirtió en la mía y me dio las llaves para lograr lo que yo tengo logrado hasta este momento. Sé agradecido. No olvides que tú recibiste una idea de alguien. Ahora compártela, porque una planta no crece si no tiene sus raíces en la tierra, donde recibe el alimento de la pasión, pero sobre todo de la razón por la cual un equipo debe existir. Todos deben crecer, todos deben gozar, todos deben vivir el éxito. Así se forma un equipo sólido. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Es mi deseo esta noche que cada uno de ustedes sea parte de un equipo sólido. Novatec, es tu oportunidad. No la pierdas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar en esta conferencia esta noche. Si tienen algunas preguntas, las podremos hacer inmediatamente. Terminemos de grabar la presentación de esta.